Bueno, yo soy Juan Antonio Rodríguez, eh, profesor e investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Estudios Sociales. Sí. Si me preguntan por el surgimiento de la carrera de desarrollo y gestión del territorio, Así es. eh, miren, esta surge como una derivación de la mm, carrera o de la ¿sí? del programa educativo de licenciatura en desarrollo regional. Uh -huh. Desarrollo General tiene desde el 2005 acá en la Universidad de Guanajuato uh -huh. Estaba en Guanajuato y luego después cuando se hacen los multicampus el, Esta carrera se la llevaron para Celaya, el, el mismo plan de estudios se fue a Celaya y ese mismo plan de estudios se vino aquí, la, uh -huh. al, al, al campus León Aquí se empieza a operar a partir del 2008-2009 la, la carrera de desarrollo regional. Entonces hay una, un comité, eh, bueno, las universidades para demostrar que tienen calidad, eh, ponen evalúan sus programas educativos mm. y los evalúa una instancia externa. En México hay dos instancias externas, una que es la Copaes, que certifica para ciencias sociales, y la otra es, son los CIES que evalúan. Entonces se evalúa la calidad de los programas educativos. Vinieron los CIES en los cuales vienen profesores, evaluadores de diferentes universidades con el perfil de la carrera y vinieron y nos dijeron, su carrera ya no tiene mucho que ver con lo que es México. ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo regional es un paradigma que dejó de funcionar este, desde los 90, no previo los 90. Es parte de la ciencia política, de la del desarrollo regional. Desarrollo y gestión del territorio también es una parte muy empírica, práctica de la ciencia política. Uh -huh. Entonces, el desarrollo regional es una visión para, este, paradigmática muy vertical, en la cual, a partir de la planeación del, orden, del ordenamiento territorial, nosotros eh, ubicamos cómo ordenar el territorio a partir de política pública. Uh -huh. y, y entonces el paradigma es de arriba para abajo. ¿Qué es esto? Que los eh, administradores públicos o los entes de la administración pública eh, deciden cómo se ordena y se adecua el territorio. ¿tú? Entonces, como si fuera un tablero y desde arriba de la política pública empiezan a decir, ah, pues aquí vamos a desarrollar la economía, el sector económico, acá este, este, el sector servicios, acá el sector la, la manufactura y eso, uh -huh. desde arriba para abajo. Esa visión dejó de ser este, práctica en México a partir de la reforma de la planeación democrática ¿sí? en la que se dice a ver, si sí vas a planear el territorio y todo pero debes de considerar la población uh -huh. entonces esa visión de arriba para abajo de acomodar las cosas en, en el lugar ya no funciona a lo mejor sigue funcionando en Cuba, en Venezuela en esos países donde se hacía la planeación integral uh -huh. ¿sí? la, la planeación programática de entonces, de, de, de, de de finales del siglo XX, pero en este momento ya no es así, en este momento la nueva gestión pública nos obliga a que nosotros nos acerquemos a los entes, a los actores y que les demos la capacidad de gestión, ¿sí? que los hagamos agentes, agentes de, de lo que ocurre, que nos digan qué quieren, qué necesitan, nosotros como parte técnica les digamos cómo hacerlo, y el gobierno intervenga, coordine y organice. Mm, ¿no? Y que tienen recursos para, eh, este, a partir del PBR, el, el presupuesto basado en resultados, pues hacer un, matrices de marco lógico y todo este asunto en el cual está interviniendo la población para decir cómo este, se resuelven o qué problemas tienen que resolver. ¿no? Y entonces, sí. a partir de esto, pues se pensó en, en, en lo que nos dijeron los de CIES ese paradigma ya no funciona. Coincidimos, nos reunimos un grupo de profesores, entre los cuales estaba la doctora Lorena Álvarez, el doctor Daniel Tagle, un servidor, este, el doctor José Luis Coronado, y, y entre nosotros pues, nos pusimos a trabajar en consecuencia. Nos dijimos, a ver, bueno, veamos los nuevos paradigmas y hagamos un programa educativo que resuelva... A las problemáticas que les dé a los muchachos que, que transitan por este programa técnicas y herramientas para adecuarse a estos nuevos paradigmas. Y es ahí donde surge, pues, una visión no vertical de arriba para abajo, sino una visión este, más integral, una visión más eh, lo, eh, holística, más. Homogénea, este, por eso. Pues sí, Homogénea, pero que también considere a la población, a los ciudadanos, uh -huh. que los vea como actores, como agentes de la posibilidad de atender y de gestionar su, su territorio. Entiendo, sí. Uh -huh. También dentro de lo que es la propia carrera, como usted dice, la original, por así decirlo, fue descontinuada por los paradigmas y fue cambiado por el actual. Entre ello también pasaron algunas materias, por lo que estuvimos revisando en el plan de estudios, justamente inician en primer semestre hablando de paradigmas en las ciencias sociales. Uh -huh. Después parten con, comunicología, no, con comunicación, epistemología, historia, sociedad del... no, sociedad del conocimiento uh -huh. y teoría de la región. En este caso, ¿cuáles serían de estas materias las que fundamentan principalmente o sostienen a la carrera? A ver, le platico. Uh -huh. Entonces, cuando nos dicen los comités institucionales que nos pongamos de acuerdo para rediseñar los programas, eso nos dijeron para todos. Sí. Uh -huh. Los seis programas nos dijeron, los tienen que rediseñar. Porque lo que ustedes hicieron hace... este Cuando inició la división aquí en el 2005, ya no es para el 2015 que estamos en ese momento. Uh -huh. Y entonces, como grupo de profesores nos pusimos de acuerdo. Se conformaron comités de especialistas para cada uno de los programas educativos. Pero también se conformó un comité que, iba, que, que generó unidades de aprendizaje que tendrían que eh, darle herramientas a todos los programas homogéneas para que sean de las ciencias sociales uh -huh. y entonces ese comité se encargó de hacer ocho materias o unidades de aprendizaje que cursaran todos ustedes como científicos sociales y humanistas ¿sí? y entonces estas que menciona usted todas esas forman parte del tronco común para todas las carreras uh -huh. entonces ustedes llevan esas mismas materias Sociología las lleva, es, Antropología Social, Cultura y Arte, Desarrollo y Gestión del Territorio, lleva esas ocho materias. Entonces, de esas que menciona usted, cuatro son de tronco común y la única que forma parte y que no estaba, esa decisión la tomé yo cuando era secretario académico porque eran cinco materias que eran generales y entonces los muchachos entraban y no tenían una identidad en la carrera, no sabían para qué estaban estudiando, sí. no notaban diferencia entre un politólogo, un sociólogo, porque todos estaban tomando casi las mismas materias y entonces decían, bueno, pues yo, ¿qué soy? Pues, ¿Cuál es mi profesión? Sí, ¿cuál es mi perfil? ¿Qué, cuál, ¿Qué me diferencia de los demás? Y entonces junto con el director de la división y este, avisando al consejo divisional tomamos el acuerdo de, a ver, vamos a poner una de las materias que sean específicas para el programa las jalamos de tercero y cuarto y la ponemos en primero. Ideas que menciona usted la, la de teorías de la región Es específica del programa mm. de, de esas que menciona mm -hmm. Pero hay pues otras más no Teorías de la región, teorías del sí, desarrollo sí. Prácticas de inmersión Tienen que ver Planeación eh, urbana y regional Planeación urbana y regional este Formulación y gestión de programas Y proyectos sociales que si bien Otras materias los llevan, otras carreras los llevan Esta tiene un perfil muy específico de intervención y de gestión de, de, de la ciudadanía. Claro. Sí. Hablando justamente del de inicio, se supone que fue aprobada el 4 de diciembre del año 2015, uh -huh. pero el proceso para llegar hasta esta fecha, ¿cómo fue? Mire, llegan los CIES, nos evalúan, nos observan, nos recomiendan que hagamos un rediseño. Tardamos nosotros desde el 14, iniciamos el 14 para... Fue un proceso de más de un año en el cual estuvimos viendo todo esto, estuvimos viendo las áreas de conocimiento, las necesidades sociales, el mercado laboral, este, posibles este, preparatorias, bachilleratos que tuvieran perfiles que pudieran alimentar al, al programa con, con la demanda, ¿no? para que se hubiera matrícula, eh, discutimos con especialistas en otros lados, vimos que programas educativos similares estaban dando, por ejemplo, este programa de desarrollo, desarrollo regional, aquí nos pusimos de acuerdo un grupo de profesores y dijimos, ya no responde a las necesidades sociales, pero este mismo programa de desarrollo regional sigue en Celaya, entonces... Mm. Eh, la universidad pues tiene muchos entes es, es multidimensional multifacética y, y cada uno de nosotros nos vamos poniendo de acuerdo aquí con referencia a lo que nosotros somos como profesores con lo que vemos de la sociedad pensamos que tendría que ser diferente y lo cambiamos, esto fue un, un trabajo de más de un año como le digo eh, lo pusimos a consideración de instancias externas vinieron, nos hicieron recomendaciones la NUI, Spofy y, Spotify, y son muchos más y Después lo pasamos a las instancias de normativas aquí internas, como el Consejo Divisional, de Campus, General, para que evaluaran. Hay áreas técnicas, hay comité de, de docencia, en, en, además de los que tenemos aquí en Campus, que los revisaron, en el Rector General los revisaron. Todo este proceso, porque tenía que estar un programa muy sólido, porque uh -huh. este programa se va a la SEP. Después de la CEP, ahí hay expertos, técnicos y todo, que evalúan todo el programa completo para ver si está bien diseñado y para ver si cumple con muchos criterios y muchas cualidades para después ponerlo a operar. Entonces, esto implicó más de un año y medio. Justamente cuando hablamos de que ya no cumple con las necesidades de la sociedad, de aquí al menos de la Ciudad de León, que es donde tenemos la carrera, porque, o, las que nosotros pensamos, o las que ustedes pensaban, este, evidentemente, como comentó, en Celaya aún sigue siendo, pues, necesaria la, la de desarrollo de región, no sé. uh -huh. bueno, no, no, eh, como que se necesita, eh, la carrera sigue estando ahí, eh, como, este, desarrollo, regional, tal cual, ah, okay. pero, los acaban de valorar ellos hace poco, uh -huh. y les dijeron que la tienen que cambiar Necesitan una actualización de la carrera, por Un rediseño. Un rediseño sí. totalmente como lo hicimos nosotros. Sí, algo que se ajuste básicamente al contexto que estamos viviendo actualmente. ¿no? Uh -huh. sí. Y lo que ellos hicieron fue venir por nosotros y nos llevaron como expertos por mm. ahí para decirles cómo les hemos, qué bien, hicimos, bien. qué vimos y todo. Y nos han invitado a su rediseño. Y justamente en este aspecto, al menos ustedes como investigadores, el grupo... Y lo que vieron alrededor del entorno, ¿cuáles fueron las necesidades que vieron, tanto como de la sociedad, como de la investigación, para que se formara la carrera? Mire, presupuesto basado en resultados. Uh -huh. Esa es una, es una metodología muy específica que lleva este, a cabo Hacienda, ¿sí? para decir, bueno, yo te reparto dinero a ti, este, actor público, pero me tienes que dar cuentas de manera diferente como se venía llevando hace muchos años uh -huh. que así estaba planteado el programa antes, esa es una la otra, la metodología del marco lógico para darle sentido a esto entonces el diseño y el diseño de programas sociales, proyectos y política pública ya lleva una lógica diferente, no es nueva en Latinoamérica ni en parte del mundo pero aquí en México sí, aquí en México hace cerca de 15 años, pero Todavía los, en la administración pública, en el espacio público, los actores públicos no la conocen. Uh -huh. La gente que tiene muchos años trabajando ahí sigue trabajando como lo hacían hace 15, 20 años. Uh -huh. Entonces necesitan ellos apoyo técnico, apoyo especializado y aquí lo estamos formando. Uh -huh. este, el PBR requiere que haya evaluación de los programas. Uh -huh. Y entonces aquí se les enseña la metodología de la evaluación ex ante y ex post para ver cuáles de las cinco fases de la o evaluar las cinco fases del diseño y evaluación de programas y proyectos y entonces nosotros podemos evaluar o los egresados pueden evaluar hacen una evaluación de diseño evaluación en este de operación o instrumental evaluación de seguimiento evaluación de resultados y evaluación de impacto cada uno de estos programas y proyectos al este, mínimo lo social Debe ser evaluado mínimo anualmente, es una, es una norma, uh -huh. ¿sí? Esta es sí. un parte de la, de la aplicación de, de los programas y proyectos y eh, lo tiene que hacer alguien, no lo saben hacer, uh -huh. hay muchas áreas. ¿Cuántos programas sociales se imaginan que hay en, en el país? Muchísimos. Simplemente hay 2.457 municipios, cada municipio Casi debe nada, de ¿verdad? operar su plan de desarrollo, el plan de desarrollo está alimentado de programas, los programas de proyectos y los proyectos pues necesitan evaluación por sí. un ente externo. Claro. Entonces alguien que estudie por acá o debe de haber alguien que se encargue de manera especializada y técnica de hacer ese papel o, o de cumplir con ese requisito, ¿no? Y entonces pues aquí se les nota ese conocimiento para que o se vayan a la administración pública o hagan una consultoría entonces todas esas necesidades estuvimos viendo y luego también la, eh, la intervención a partir de la política pública de arriba para abajo en la cual tú impones programas en la cual tú eh, le dices a la gente cuáles son sus necesidades y generas programas sin consultarlos y sin realmente saber cómo gestionar a la gente uh -huh. eso pues creo que ya no tiene pertinencia, se sigue haciendo sí, pero parece ser que no debe de ser así ¿sí? por ejemplo ahora creo que están haciendo poniendo en práctica el, el presupuesto participativo Ajá. Sí. eso tiene 40 años allá desde Brasil, Colombia hubo ejercicios en la Ciudad de México tiene 25 años lo estamos haciendo aquí que bueno, lo está operando lo propuso uno de nuestros egresados una de nuestras uh -huh. egresadas ¿por qué? porque conoce todo este asunto entonces esas son las necesidades que nosotros veíamos y que nosotros en algún momento fuimos actores de la Administración Pública. Por ejemplo, yo estuve como director de, de evaluación de proyectos durante 15 años en la, en la Administración Municipal, y ¿sí? en el área de planeación. Entonces, pues yo me enseñé guiando a cursos de aquí para allá y todo. Entonces, ese conocimiento y esa necesidad yo la tenía muy, muy clara. Entonces, cuando estamos rediseñando, yo dije, pues hay gente que se cuenta. Hay sí. gente que maneje los sistemas de información geográfica ¿qué? Los SIGs para que... Así como aparece en el Google Maps que ustedes le ponen hasta un puntito Un globito rojo donde van a estar y cosas así con GPS Hay software especializado y los muchachos saben hacer mapas Muy, muy bien este, estructurados, muy desarrollados Saben manejar bases de datos Las bases de datos en, las, en el SPSS y todo eso Lo jalan, lo plasman en, en las capas de los mapas y le generan un mapa parecido mucho mejor que los que tienen Google, wow, entonces, muy bien hecho. Entonces, todo eso, el mercado laboral lo está requiriendo, y no había quien lo hiciera. Hicimos este programa educativo para eso, para formar personas así. Es el único con estas características en el país, no hay otro. Yo me encanta porque todo lo que está súper interesante y salen demasiadas cosas de, de ello. Y justamente este diciembre la carrera cumplió siete años aquí en la, en la universidad. Ya pasaron no, sí, siete años. Y a través de nuestra investigación nos dimos cuenta que justamente es la única de todo el país. En ninguna otra parte existe desarrollo y gestión del territorio. Pero también las necesidades a lo largo de los últimos siete años han ido cambiando bastante. Me gustaría que me dijera cuáles eran las problemáticas que esperaba que los primeros egresados de la carrera lograran cumplir o los objetivos que buscaban en 2015. Nuestras expectativas. Nuestras expectativas era que estuvieran ayudando a, en la administración pública con todas estas áreas de oportunidad que les digo que deben de cumplir y que no cumplen uh -huh. y se están cumpliendo. En, de nuestras expectativas se están cumpliendo porque los egresados ya están en, en áreas en las cuales se están influyendo para que esto se lleve a cabo. Esas están. Incluso algunos de ellos ya tienen sus consultorías, ah, mira. entonces también lo están logrando por ahí. Creo que se están cumpliendo nuestras expectativas. Las problemáticas sociales y necesidades sociales no han cambiado tan rápido como para que rediseñemos y hagamos un programa totalmente nuevo. No, el programa es muy nuevo y creo que todavía le queda mucho, mucho camino para resolver tanto problemática que ya a lo mejor ahorita está la de seguridad, que no existía hace siete años de manera tan, marcada. tan fuerte, tan marcada, y en específico la extorsión, uh -huh. sí. y el consumo de, de droga sintética, pues esas son dos cosas que están cambiando, pero no corresponden mucho al perfil de, de nuestros investigadores, de nuestros egresados. Uh -huh. entonces Esas necesidades que están surgiendo, pues a lo mejor sí, pero desde el análisis de la política pública de general, una instancia junto con ustedes, una instancia de atención a este tipo de problemáticas para que se institucionalice la atención de manera este, eficiente y eficaz para que pues, los problemas se, se visualicen, se visibilicen y haya instancias ya más concretas de atención hacia eso, ¿no? Porque se denuncia el robo, pero no la extorsión. Mm. Y, y muchas cosas de ese tipo, ¿no? ¿Qué hacer para...? para resolver esas problemáticas muy nuevas en el sentido de cómo están llevándose actuales. Pero con referencia a expectativas se están cumpliendo con creces. Entonces, incluso aún en la actualidad, la expectativa de 2015 sigue siendo la misma. Sí, okay. sí, sí apenas llevamos tres generaciones de egreso. Uh -huh. 15 al, 20, al 19 fue la primera generación, 20, 21, en el 22 llevamos cuatro generaciones de egreso. Sí, es normal, Entonces, realmente. pues el mercado laboral está todavía, pues no han, no han abarcado casi nada, ¿no? ¿Okay? Entonces, pues todavía queda mucho. O sea, apenas está expandiéndose toda esta parte del, del mercado laboral. ¿no? Uh -huh. La gente que mencionaba el tema de, de los mapas es bastante interesante porque se supone que la problemática que se busca responder o suplir es la parte técnica que están dejando de lado la administración pública. Y cuando hablamos de Mapas veo he en su consultor que tiene algunos, <ríe> eh, por lo que nos dimos cuenta, también parte de la carrera agarra elementos de la antropología, la historia, las finanzas e incluso la ingeniería civil. ¿Cómo es ese proceso de tratar de tomar elementos en, un, en, una, sola, en una sola carrera, en una sola investigación? Partimos del paradigma con el que le hicimos, el paradigma es el del desarrollo. Uh -huh y entonces nosotros escuchamos por todos lados que los objetivos del desarrollo sustentable que es el gran paradigma de la, de la ONU no para decir, te voy a medir cómo estás como país y te recomiendo que cumplas con estos 17 objetivos para que tu país esté mejor ¿sí? y luego el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también eh, genera el, el IDH el índice del de, de desarrollo, desarrollo humano y este es el fundamento Teórico para generar política pública Para ver cómo está La, la calidad de vida de las personas ¿no? Y entonces el desarrollo Es el paradigma que lleva muchos años Fundamentando El, el quehacer público sí. Y entonces Pues ese mismo paradigma sigue El paradigma fue el que le dio el sentido Luego este El territorio Nosotros aquí en este programa Y en esta división La mayoría lo conseguimos como un constructo social, ¿sí? Hay otras, este, otros programas, otras visiones que ven el territorio como un pedazo de tierra. ¿sí? Nosotros no, vemos como una construcción social, ¿sí? Por ejemplo, ustedes como comunidad de, de ciencia política, del rediseño del 2015 para acá, es muy diferente su comunidad a la de administración pública. Sí. Y entonces ustedes han ido construyendo su territorio allá afuera. A lo mejor se cruzan con los de administración pública, pero cada uno de ustedes ha ido construyendo su espacio. ¿Dónde están? ¿Dónde quieren estar? Sus redes allá afuera de, de cómo ir construyendo este, el pensar y decir del, del, del, del politólogo. ¿sí? El otro es el administrador público, que es parte de la ciencia política, pero ustedes son politólogos. Y entonces esa construcción de identidad y de acomodo en la sociedad y de redes, a eso le denominamos territorio. Uh -huh. Y entonces esta construcción del territorio hay que gestionarla. La gestión no nada más es administración, ustedes lo saben, uh -huh. sino que uh -huh. la involuc el involucramiento de los actores, eh, darle capacidad de agencia a estos actores para que se involucren en la generación de ese constructo social. Entonces nosotros a partir de ahí... Empezamos a decir, ¿qué necesitan los muchachos? ¿Necesitan saber de cultura? Pues tenemos algunos elementos de la, de la antropología social. De la ingeniería civil, no, no tenemos nada. Hay un arquitecto aquí que nos ayuda a atender el programa, hay un geógrafo, este, sociólogo. Entonces, como sociólogo, les digo, pues hay que investigar y les dotamos de herramientas de investigación. Hay que explicar por qué la sociedad está así y les dotamos como sociólogo de algunas de algunas teorías sociales ¿sí? y entonces intervienen politólogos y dicen no es que no nada más la teoría social la teoría política para conocer el papel del estado para conocer la interacción para conocer el poder para conocer muchas cosas ¿no? economistas para decir bueno si tú vas a intervenir el territorio pues no nada más es la interacción entre las personas, sino que se produce y cómo se produce para que sí. la gente tenga ingresos, egresos. Con... Entonces, con todo esto, nosotros estamos de responder al paradigma del desarrollo a partir de la gestión de cómo se configura el territorio. Entonces, por eso es holística esta, esta, materia, esta carrera. Tiene parte de la de ustedes, tiene parte de la de sociología, la intervención de los de trabajo social. No es tan especializada como los trabajadores sociales, pero tienen algunos trabajadores sociales dan prácticas de intervención. ¿Sí? Algunos politólogos pues les dan las teorías del Estado, el papel del Estado en la generación de política pública y en la este, participación ciudadana, la gobernanza. ¿no? Y así y el sociólogo pues también va y les dice cosas de la sociología y así. Entonces, podemos pensar que pues es una síntesis de las otras cinco pues, de esta carrera, pensando en las necesidades sociales y con lo que nosotros como profesores somos. Justo la carrera toma bastantes elementos de otras para poder componerse y mm -hmm. es lo que termina en ocasiones o ha llegado a provocar de, mucho, de que muchos estudiantes no sepan realmente cuál es el perfil propio de la, de la carrera porque tiene como usted mencionó sus materias exclusivas para mm -hmm. su matriculación. Pero justamente cuando hablamos del perfil como estudiante, ¿qué significaría ser un estudiante en desarrollo y gestión de territorio? ¿Sería al final un regionólogo? ¿Un territólogo? No, un gestor del territorio. Un gestor, un gestor del gestor. territorio. Sí. Y entonces, a ver, ahí, si les preguntan los de primero, eh, pues no tienen claro de ninguna carrera. Cuando uno entra <ríe> dice, pues tú voy a ser, pues politólogo, pues voy a andar los partidos políticos acá y la, las campañas y... ¿sí? Es el científico Que analiza el estado Y las relaciones de poder Es un científico pues No es el, no es el empírico Eso lo puede hacer cualquier persona bueno, bueno, no cualquiera Pero algunas personas lo pueden hacer Sin la preparación que ustedes tienen ¿no? Y luego le preguntan al sociólogo Y tampoco saben ¿no? Simplemente que es la sociedad o sea, Ahí está el conflicto Pero bueno, y luego si les pregunta A los que van en medio, empiezan a locurarlo las teorías que han llevado y cosas así, y si les pregunta a los que van terminando que es un gestor del territorio, están con la angustia de que eso les preguntan en su casa y en todos lados y no saben qué responder, sí. yo le podría decir que el perfil del de egresado es, pensemos en alguien que va a poder detectar necesidades sociales preguntándole a la gente ¿sí? para que de manera especializada y técnica sepa cómo vincular a la acción pública o a la administración pública, con las necesidades sociales y este, instrumentar o, o, o articular todo ello para generar desarrollo ¿sí? en, en algún lugar en específico. Entonces, ese sería el perfil. Eso pudiera ser alguno de ellos. ¿Cómo lo hace? Pues investigando, porque tiene herramientas de investigación. Este, interactuando con, los, con la administración pública porque sabe dónde están los, los programas, cómo se formulan esos programas, dónde están los fondos, cómo es un marco normativo, dónde buscarlo, no lo conoce plenamente pero sabe dónde están y sabe cómo eh, este, analizarlo y estudiarlo para después eh, hacer equipo con los que lo llevan a cabo, entonces ese sería un perfil del egresado. Cuando los estudiantes mm. salen de aquí, pues se convierten en profesionales en su área de investigación. Gestores, pero al comienzo, con los gestores, eh, ¿por qué se veía esa necesidad de que hubiera este tipo de profesionistas, al menos aquí a nivel local, en León? Porque eh, los perfiles, por ejemplo, ustedes salen con un perfil de toma de decisiones este, en áreas directivas, pero... Uh, no llevan demasiadas eh, este, materias de gestión y de intervención del territorio pensando en el territorio como la gente que vive ahí entonces luego hacía falta alguien que, que fuera el switch entre estos tomadores de decisiones y las necesidades sociales entonces pues justamente es eso gente que, que se necesitaba en el ámbito público bueno, también en el, hay algunos que le digo ya, tienen su empresa y hay algunos otros que trabajan en empresas. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor ellos pueden hacer un estudio de mercado y les pueden decir: Pues miren, aquí están las necesidades, aquí están sus clientes, en donde pueden encontrar ustedes, de acuerdo a lo que ustedes están vendiendo, pues les mapean dónde están sus clientes, hacen una base de datos los ubican, los georreferencian y les dicen pues aquí están, mira, esto es lo que, puede, lo que la gente de por aquí compra porque tiene estos ingresos, vive en estos lugares, y, entonces eso lo pueden hacer ellos también y lo, y lo están haciendo en empresas también. Por como yo lo veo entonces se vio, o sea, se vio como una necesidad de que hubiera un complemento junto con todos los demás, este, eh, admin, bueno, se puede decir con los... Eh, gestores públicos, en general, o sea, con los administradores públicos, con los politólogos, se vio como que con, con una necesidad de que hubiera un complemento, o sea, que se complementaran entre todos. Sí, y como, puede ser, ese sí. Porque, bueno, o sea, por ejemplo, yo lo pienso, aquí en las carreras, en las, en las materias que llevamos entre todos, llevamos materias muy similares y ya conforme vas avanzando, conforme vas conociendo a diferentes este, estudiantes de las diferentes carreras, uno se va dando cuenta de que realmente tenemos casi, la, casi los mismos este, estudios, o sea, eh, tenemos eh, casi eh, las mismas ideas y creo que todo va basado porque se va estudiando se van estudiando a la par casi todos, ¿no? o sea, se ve como un complemento, nada más que cada uno se va especificando en diferentes áreas. Uh -huh. Ahora, eh, mi pregunta es, por ejemplo, usted mencionó que en Guanajuato y también en Celaya, creo, uh -huh. es en donde se estaba impartiendo la carrera de desarrollo regional. regional. regional de ¿Usted considera que la carrera de desarrollo regional es casi, mmm, tiene eso, esos complementos que, por ejemplo, la carrera de desarrollo y gestión del territorio tiene complementos? que se involucran junto con la ciencia política, con la administración pública. ¿Usted considera que la carrera de desarrollo regional tiene esos complementos? Sí, pero diferentes a los nuestros. Mm. Sí, sí sí, sí. lo pueden hacer, pero acá ahí tienen otras herramientas. Y no es tanto que, que se complementen, sino que es un área que no estaban atendiendo otras disciplinas. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahí había huecos en los cuales pues no estaban atendiendo otras disciplinas de aquí, ¿por qué? porque no tenían el perfil, no tenían la formación sí, sí. Hay materias que son muy específicas para ellos que no tienen los demás y entonces eso para el mercado laboral está siendo atractivo hay una carrera aquí en la ENES de la UNAM que se parece se llama Estudios Territoriales algo así. Sí, sí, sí. pero platicando con ellos el perfil es muy diferente diferentes este, no atienden necesidades que los de aquí se atienden. Desde el perfil como investigadores que tienen aquí todos ustedes, porque pues quienes ten, llevamos la carga principal de la, de los programas de la división somos investigadores. Entonces eh, la discusión constante y continua dentro de cualquier materia, la, la, nosotros la, la vamos solventando con discusiones en investigación desde ese mismo lenguaje que tenemos, hasta estarlos impulsando para que hagan investigación, por ejemplo esto que están haciendo ustedes, uh -huh. ¿Sí? Sí. en otras, en otras eh, universidades no, no lo hacen así, ¿no? Asumen lo que dice el libro, llega el profe y no, pues aquí dice el libro que esta materia tiene que ser así, así, y, y entonces ahí les va el examen, uh -huh. pero no, ustedes están involucrándose con actores, están interactuando con ellos, están discutiendo con ellos, están deliberando, ¿sí? porque a lo mejor les dieron una guía y ustedes traen cierta lógica de preguntas, y una sí. estructura, ¿no? pero ahora les están surgiendo algunas otras y, es, y luego en, este, en esta comunicación a ustedes les interpela algo y luego dicen acá, ah, pero cómo, a ver, uh -huh. ¿Sí? y entonces sí, sí. aquí viene el diálogo. Sí. A raíz de esto, en el comienzo, como usted mencionó, había esos rezagos de investigación debido a que otras carreras había esos áreas de oportunidad que no podían cubrir esa necesidad. No querían. O, o no querían. En este caso, ¿usted puede decirnos cuáles son las principales líneas de investigación que tenían originalmente? Uh -huh. Sí, pues desarrollo regional uh -huh. ¿Qué es el desarrollo regional Pues tengo el estado y entonces digo, a ver, pues yo quiero impulsar la economía de la industria y entonces hago esta región. Pero los, los de esta otra disciplina dicen, a ver, ¿qué, ¿qué está ocurriendo en esa región? ¿Cuáles son las necesidades? Y van a ir a campo. El desarrollador regional no iba tanto a campo, sino que a partir de un análisis de datos, este, a partir de programas y proyectos, de política pública, los analizaba, los estudiaba y decía, pues, este fue exitoso en un lado, vamos a replicarlo acá uh -huh. ¿Sí? Pero muchas de las veces eso de replicar en un lado lo que ocurrió en otro y siendo exitoso, no funciona ¿Por qué no funciona? Porque ahí vive gente diferente Porque ahí hay gente que piensa diferente Porque hay culturas diferentes, porque hay relaciones de poder diferentes, porque hay interacciones diferentes ¿Cómo lo sé? Lleno ahí y conociéndonos a ellos eso no los enseñó la antropología entonces nuestros estudiantes van ahí y luego regresan y entonces buscan programas que hayan sido, que respondan y si no los hay, los, los generan entonces, pues si lo hacían medianamente, ¿no? lo puedo hacer yo desde aquí, desde mi escritorio pero no sé si sea efectivo y eficiente creo que es más eficiente si voy que es lo que están haciendo ustedes, a lo mejor todo esto que están bien, pues, lo veían en el plan de estudios y ahí vienen. Sí, ah, pues, en los paquetitos Pues ya para qué voy y pregunto. ¿Sí? Sí. Y es muy diferente, ¿no? Entonces, esa visión que tenían de, de top-down, de arriba para abajo, que tiene el desarrollo regional, eh, no lo tiene este programa. Este programa tiene eso, pero además tiene el top-down, de abajo para arriba, decirle a todo lo que venía de arriba para abajo, espérate, mira, aquí la gente es así. ¿Usted cree que justamente esto entraría en uno de los problemas de las líneas de investigación? ¿O cuáles creen ustedes que fueron los grandes problemas? La línea de investigación es un interés que tienen una persona, un investigador, un grupo de investigadores y que se especializa en ello. El programa en sí es un programa de licenciatura y como licenciatura da herramientas para la, la intervención y la práctica. O sea, un, intenta dar ciertas herramientas para la investigación, pero la investigación se ve en los posgrados, en las maestrías en la investigación y en los doctorados. Desde ahí en los doctorados sí se, se especializa uno en, en líneas de investigación muy concretas. Pero en la licenciatura lo que uno hace es que les dice, a ver, mira, esto es lo que dice la ciencia política, que está configurado, conformada la ciencia política por todas estas aristas. Este programa va a enfocarse en estos, en estos campos de la ciencia política. Y nosotros vamos a dar materias que abonen en esas, en esas, en esas áreas de la ciencia política. Igual aquí, este, no es un, una, bueno, ninguna licenciatura te vuelve experto en investigación. Entonces no, no, no, no abona pues, en, en esto. Pues. Como línea de investigación no se tiene. Se tienen mm, herramientas para investigar. Todo cambio en una reestructura es complejo y complicado. En cualquier aspecto. Y en una universidad, el hecho de romper un paradigma y modificarlo para una materia, o en este caso una carrera, crea dificultades. Queremos saber eso. ¿Cuáles fueron las dificultades que ustedes afrontaron para poder cimentar la carrera? ¿Cuáles fueron los mayores retos al momento de, de llevar a cabo esto? El paradigma no se cambió porque la otra era desarrollo regional. Más bien la forma de... Eh, de Comprender el desarrollo Ajá. cambió sí, Porque era desarrollo regional y pasa desarrollo Pero el desarrollo a partir de la gestión del territorio No el desarrollo impuesto de arriba para abajo Como para decirle Pues ahora se desarrollan porque se desarrollan No, sino decir ¿Cómo le hacemos junto con ustedes para desarrollar? Entonces ahí fue la el, el, el que cambió Problemáticas, ninguna Ninguna porque este la universidad es muy flexible y además se ha dado cuenta de que su función es atender a partir de, de la ciencia y de la técnica y de la especialización problemáticas sociales que no están pudiendo resolver ni los administradores públicos ni, este, ni los demás actores, ¿no? Entonces, pues nos, nos abrió la puerta y nos dijo hagan lo que tengan que hacer. Problemas, ninguno. Nos dieron el recurso, contrataron personas especializadas en diseño del, de los programas, vinieron pedagogos porque pues ninguno de nosotros pedagogo Y nosotros, pues yo soy sociólogo, doy clases porque, bueno, damos clases la mayoría de nosotros sin herramientas pedagógicas ni didácticas. ¿Sí? Hacemos. Replicamos lo que nos enseñaron, como nos dieron las clases, uh -huh. pero este, entonces copiar teníamos, e interpretar. Sí, necesitábamos personas que fueran pedagogos para que nos enseñaran a hacer programas educativos, que los, que los hicieran ellos y que los, bueno, que los hiciéramos nosotros, pero que ellos los evaluaran y los reacomodaran y todo. Entonces, o sea, que les dieran como técnicas de cómo. Sí, una consultoría. Técnicas y que también ellos hicieran la parte muy técnica del diseño nosotros bueno pues teníamos ideas y, y las plasmábamos teóricamente metodológicamente pero ya como un programa educativo nosotros somos especialistas esas fueron las únicas dificultades pero dificultades epistemológicas no queríamos generar conocimiento a partir de estas herramientas nos dijeron para lo que tenía que hacer este nuestros perfiles se ven plasmados en estos instrumentos este y bueno, nos dieron toda la libertad pues para hacerlo no tuvimos problemas institucionales no problemas de tiempo, sí y sí, porque pues no, nosotros además de estar enfocados en algo así tan complejo como para decir, a ver, tú tienes que generar un compromiso porque hay gente que quiere estudiar algo para resolver problemas allá y entonces tú tienes que hacer un instrumento que sirva para eso entonces, problemas porque estábamos muy enfocados en ello, pero también teníamos que seguir dando clase claro. y nos contrataron como investigadores. Teníamos que seguir investigando para estar en el sistema y muchas cosas más. Problemas de tiempo, sí, uh -huh. Uh -huh. pero de ello, bueno, ninguno. Nos dieron la libertad de, de diseñar un programa del cual la verdad es que estamos muy muy satisfechos en lo que está ocurriendo con los chavos que egresan. Uh -huh. Perfecto, algo muy bueno. Y ahora hablando en cara hacia el futuro, bueno, ya hablamos del pasado, ahora toca hablar un poquito sobre el futuro. ¿Qué prevé usted para la carrera de aquí a unos cuantos años? Tanto como para ustedes como profesores, tanto en la investigación como con los siguientes estudiantes y las necesidades de la ciudad. La sociedad. Sí, la sociedad cambia y, pero mire, hay una... Las cuestiones pedagógicas. La SEP obliga a que nosotros hagamos una revisión de los programas educativos. Sí. Y entre los programas educativos parte importante es el plan de estudios. Entonces hay que estarlo revisando mínimo cada cinco años. La CEP nos obliga a que hagamos una revisión profunda y que conformemos grupos de, de trabajo en los cuales estemos revisando estos programas. Revisarlos no quiere decir que los cambies, sino que sí. veas a ver cómo está el programa con referencia a lo que ocurre en el mercado laboral, en las sociedades eh, sociales, en el grupo de profesores, a lo mejor ya se murió uno, ya se fueron otros, y sí, lo que, lo que ocurre normal y naturalmente, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Eh, si tuvo impacto el programa, nosotros hemos tenido que cerrar eh, este, dos generaciones porque no ha habido demanda. Mm. Allá afuera la, eh, el imaginario social eh, cuando habla uno del doctor se imagina al médico Sí. sí. que el médico no es doctor ¿sí? no es un doctor no estudió doctorado es el, es el, es el licenciado en medicina uh -huh. ¿sí? pero les gusta decirse doctores y la gente los, los asume así no el doctor entonces yo soy doctor pero pero no lo pues no ven como tal en no. medicina ¿no? Uh -huh. y luego el maestro y luego dice no bueno pues ya tuve mi maestría el bueno, maestro es el profe que da clases. Y es no profesor. lo es. El licenciado en pedagogía seguramente. Sí, sí, sí. Y entonces así, el licenciado, el abogado. Y entonces, claro. allá afuera, si les dicen el sociólogo. No saben. Sé. El, el politólogo, ay, es, es, es, maldito. No, no. El politólogo <risa> es un científico. No es lo mismo que político. Así es. Y entonces, vamos a ver entonces la gente ahí afuera piensa diferente a nosotros nosotros sea, somos una división disciplinar y muchas cosas que ustedes ya ahorita estuvieron discutiendo ¿no? eh, entonces pues hay que revisar también eso qué está pasando con el imaginario social porque ese imaginario social genera necesidades sociales sí. y entonces dicen a ver, tengo problemas fiscales, el contador tengo problemas legales, el abogado ¿Y cuando van a decir, tengo un problema de gestión del territorio? Se tiene que revisar por un mandato de, de la SEP, cada cinco años se revisa. Si vemos que cambió mucho la sociedad, si vemos que, que no hay demanda, si vemos que ya no hay profesores, si vemos que hay muchas cosas, o que vienen los evaluadores y nos dicen, este programa hay que rediseñarlo, se rediseña. ¿sí? ¿Qué es rediseñarlo? Pues ver si la, el plan de estudios pues ¿Qué quitamos, qué ponemos, qué cambiamos, qué eliminamos? Entonces, eso sería lo que pudiera pasar. Si en la revisión vemos que la gente está saliendo, que la están contratando, que está teniendo impacto, que hay demanda del mercado laboral para ellos, que ya los empieza a conocer y los empieza a buscar, si vemos que hay estudiantes que están acudiendo y que están entrando y si vemos que hay profesores que nos seguimos actualizando y que seguimos trabajando en el programa, pues se mantiene. La universidad eh, quisiera que todos los programas fueran autofinanciables, ¿Qué es esto que hubiera 35 o 50 alumnos por cada, eh, este, en cada generación por, por grupos y cosas así. Hay carreras que no son masivas. Las de ustedes sí, ya tienen reconocimiento allá afuera, hay gente que quiere estudiar, ya muchos muchachos ya eh, les suena el politólogo y vienen y hay algunas otras que aunque tienen mucho más tiempo o el mismo que la ciencia política como la sociología no son masivos el mercado laboral eh, está muy muy acotado para el, el sociólogo no saben afuera que es un sociólogo entonces pues no son masivos eh, entran 15 salen 5 y eso pues es difícil para una, una universidad decir bueno pues yo mantengo un te contrato profesores, infraestructura y todo lo demás para cinco, pues suena difícil, ¿no? Entonces, igual este otro. Si no se sostiene por vía matrícula, pues por más que sea un programa que cumpla con ciertas expectativas, que sea un programa que consideramos que es necesario, que es un programa que no sea desactualizado, ¿tú? pues no permanece. ¿Y usted considera que la carrera actualmente se encuentra como en riesgo? Porque, bueno, usted mencionó que ya van dos generaciones, creo, que Ajá. se cierran por, pues, por la falta de alumnos. Ajá. ¿Actualmente cree que la carrera, o considera que la carrera está en riesgo? Sí, sí no hemos tenido... Creo que mucho tiene que ver con estrategias de, de difusión. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque es una carrera nueva. Hay carreras que ya, pues, tenemos filas y filas de gente tomando cursos aquí enfrente para entrar sí. a medicina. Y ese curso es nada más para... Este, que aprendan cómo posiblemente venga el, el examen, sí, en el curso 3000 mil personas y creo que se quedan dos o tres de esas tres entonces, este, socialmente ya está muy claro que la gente lo ve, lo, lo, lo asume, ¿no? Pero este otro no, la gente no lo conoce, entonces, si no lo difundimos, este, sí se pone en riesgo este y todos, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los principales difusores del conocimiento pues los profesores, dando pláticas a los medios de comunicación, platicando esto que estamos diciendo. Este, los mismos actores que los necesitan, por ejemplo la Administración Pública, siguen simulando muchos que hacen evaluación, siguen contratando consultorías que lo único que hacen es que le cambian el nombre del municipio, y entonces se encargan, este, entregan una evaluación de algo que no tiene que ver con ese otro municipio, siguen haciendo planes de desarrollo, este, esas mismas consultorías igual, borrando el nombre y poniendo el del otro sin saber qué realmente quieren desarrollar de ese lugar Entonces, ese tipo de cuestiones este, pues si borráramos toda esa corrupción, todo eso pues tendríamos aquí mucha gente solicitando a nuestros egresados uh -huh. que son gente especializada que lo va a hacer y con el sentido que tenemos nosotros como universidad un sentido humanista, un sentido más social Entonces, si sí están en riesgo por eso. Sí. ¿Quiénes son los principales expositores de lo, que, de lo que es nuestra carrera? Los egresados. Por ejemplo, yo en donde quiera que salgo, no digo que soy doctor, no digo soy sociólogo. Y desde ahí creo que, como la gente dice, alguien se ha de preguntar qué es eso, y a lo mejor hasta busca. Entonces, si yo me sigo poniendo por allá el licenciado o el doctor, mejor piensa que soy médico, uh -huh. mejor piensa que soy abogado. Se me chocó una pata, háblenle al doctor Ajá. entonces como no tengo nada que ver con eso uh -huh. sí. Bueno, siempre salgo Y digo que soy sociólogo Tengo otros perfiles pero De base soy sociólogo sí. Entonces eso creo Que como que visibiliza en algún, De alguna manera lo que yo soy Entonces si nuestros egresados Hacen eso, ojalá que lo hagan Que, que se presenten como gestores Del territorio Siempre les van a preguntar ¿Y eso qué es? Pues si él le dice, pues ni yo sé Ya nos acabamos mm. Pero si él, él sabe Como creo que lo sabe y está orgulloso de lo que es Pues va a estar contentísimo De que le pregunte sí Ahora eh, este ya enfocándonos un poquito más En, en su eh, digamos, en su vida académica, pero ya de, aquí dentro de la universidad como profesor ¿Usted hace cuántos años que, que, que ingresó aquí a la universidad a, a impartir clases? En el 2010 2010 Entonces ya, pues sí, obviamente ya estaba creada la, la división, este, la división. ¿Usted conoce un poco sobre cómo, se, cómo fue que se creó la división de ciencias sociales y humanidades aquí en la Universidad de Guanajuato? Un poco, acaban de salir sus compañeros que estaban haciendo ese tipo de preguntas. <risa> sí, cuando les decía que cuando yo llegué ya estaba la división. Uh -huh. Dice que viene de un centro de investigación en ciencias sociales que se llamaba el ZICSUG, por sus siglas así le llamaron, centro de investigación. La universidad estaba en un modelo anterior que era el modelo napoleónico, que eran facultades. Y entonces estaba centralizada en, en Guanajuato capital pero aquí estaba la facultad de medicina y la medicina pues aquí había... todavía la gente la, la asume así todavía mucha de la gente dice a la universidad de Guanajuato a la facultad y los mandan allá en el 20 de enero cosas así uh -huh. bueno entonces estaba como facultad la facultad de medicina estaba aquí y la facultad de ciencias ¿eh, las de ciencias e ingenierías que están al norte Uh -huh. y este era el centro de investigación que suscribió después en investigaciones sociales el luego cuando la universidad cambia de modelo organizacional de facultades pasa a divisiones de departamentos y se descentraliza en campus se forma el campus Elaya el Irapuato, Irapuato y el León ¿sí? y en estos eh, se, eh, están conformados por, en total por 15 divisiones uh -huh. aquí en, en el campus León tenemos tres divisiones la División de Salud, la División de Ciencias Ingenierias y la División de Ciencias Sociales sí. y entonces de ahí nació la División de Ciencias Sociales nace con tres programas, Antropología Social, Sociología y no estoy seguro si era Administración Pública sí, Administración Pública, sí. Tres, tres licenciaturas y usted ingresó pues como dando clases para Sociología más que nada, no mm, Me no, curiosamente no, no, no, no, no. cuando este, se viene a la división después de dos o tres años se viene aquí estaba allá donde está este, bachelor, la prepa del centro uh -huh. se viene para acá y sale una convocatoria de 12 plazas y entonces esas plazas no estaban enfocadas para que nosotros diéramos clase en un, en un programa en específico uh -huh. nosotros somos profesores de, del departamento de estudios sociales de la gestión pública y el de cultura pero estamos obligados a dar, a cubrir las necesidades de todos los programas. Uh -huh. Entonces cuando yo entré, me enfocaron más al, al trabajo social. Yo luego decía, bueno, pues sí, pues estoy aquí. Este, tengo el doctorado en ciencias sociales, soy sociólogo, bueno, teoría social, en todas puedo estar, ¿no? Pero atendí de inicio el trabajo social, luego ya muchos pues, pues fueron viendo que no era mi perfil y entonces pues ya atiendo yo especialmente sociología y desarrollo claro. uh -huh. Pues me parece que sería todo, no sé pues si ¿sí? tengas alguna otra pregunta. No, creo que pues ya, pues bastante seguro completo. no lo la mayoría de las preguntas Trate con una hora lo que uno pueda aprender Pues es interesante sí Si <risa> sí, fuera de esto les platico, yo soy sociólogo la sociología que es el estudio de la sociedad uh -huh. y la sociedad tiene muchas dimensiones y muchas problemáticas, entre ellas pues yo soy sociólogo del trabajo. Uh -huh. ¿sí? Y el trabajo, pues, es de inicio de toda la transformación de los recursos naturales para el beneficio del hombre. ¿no? Para hacer esto simplemente el trabajo. El trabajo de limpiar la casa, todas estas actividades son de trabajo. Pero luego en la sociología del trabajo hay, hay especialidades. ¿sí? Y a mí me interesa eh, el papel del empresario dentro del de trabajo. Entonces yo soy sociólogo del trabajo con eh, de énfasis en estudios de empresas y empresarios. Entonces la cuestión de del, del, del industria automotriz, que se vinieron, quiénes son los que vienen, con qué tipo de cultura empresarial vienen. El sector privado. El sector privado, sí. Y el sector público con referencia al sector privado. Sí. Por ejemplo, si usted se pone a ver los planes de, de desarrollo y los contrastan con los informes de gobierno van a decir, a ver, ¿por qué de repente ya todo es automotriz? Si sí, aquí ni siquiera se tenía pensado hacer eso Porque de repente todo, todo, todo gira en que se venga Tesla porque qué desatiendo el campo? porque las industrias están ahí donde éramos el granero del país? Aquí es donde se producían sorgo, trigo, maíz Para solventar la necesidad de todo el país uh -huh. Y de de repente ya tenemos un problema de agua Que no teníamos cuando éramos agricultores de la la la sí. Entonces, Todas esas cuestiones son de las que yo me hago cargo como sociólogo del trabajo. Uh -huh. Entonces, no, la sociología no es algo así tan genérico, estamos muy especializados. Sí, uh -huh. entiendo. Sí. Ese, esa es la parte que también, este luego voy y platico los posgrados sobre todo. Y es que eso también tiene mucho que, en cierta forma, tiene mucho que ver con, eh, con la carrera que, bueno, de la que estábamos hablando en este momento específicamente de desarrollo y gestión del territorio. Creo que tiene mucho que ver también, ¿no? Porque pues finalmente también son... Este, como usted lo mencionó, tiene, se tiene que investigar el territorio en donde se, se dan todas esas situaciones, ¿no? Es un complemento, es un complemento de una complemento, cosa con otra. Así uh -huh. como lo mencionó. Pues muy bien, creo que sería todo, serían todas las fuentes. Sí, sí, no, no, no sé bien. si tenga usted algo que le gustaría agregar. No, no, no, no, al contrario, pues gracias y, y es grato ver que, que los profesores... Los, los ponen a interactuar con los demás para que nos conozcamos todos. ¿no? Sí, y es que esto es básicamente pues nosotros como este como científicos de las ciencias sociales, pues básicamente <risa> este nosotros lo que tratamos de, de aprender como investigadores es a cuestionar cómo es que surgieron todas las cosas, o sea, no no no como usted mencionó, no tenemos que este digamos acoplarnos con lo que ya tenemos, no si ya en el libro lo dice, así debe de ser, no, o sea, como que nosotros estamos tratando de aprender a cuestionar si realmente tiene que ser así o si hay otra forma de, de ser o por qué es así. Eso es lo que tratamos de aprender con esta materia y esa es la razón de ser de esta entrevista. Y también por la cuestión de que hace poquito estábamos analizando nosotros como estudiantes de que es una universidad bastante como que desconectada, al menos aquí en la división. O sea, es como que los de Ciencias Políticas por su lado y los de Trabajo Social por el otro y como que a veces convivimos con unos profesores pero ni siquiera sabemos con ¿Qué otros compañeros uh -huh. o en qué otros grupos se van dando clase Y mire, como ustedes sabemos de que está en todos lados, en todos tipo tuti-uti. Sí, sí, sí. Pues es que hay materias que, que se prestan, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues estas, pues, si hay problemáticas sociales, pues, o procesos de problemas sociales, pues yo puedo estar en, en este tipo de materias en todos lados, ¿no? Ahí lo veremos, Pues entonces Hola. muchísimas gracias Hola. por atendernos. Hola. Que Hola. tenga buen día. Hasta por favor.